Sobre la pregunta llamado. es... O sea, Tenemos una llamadita, más. No, no, ayudó la tecnología. Sí. Aló, buenos días. Buenos días, Julio, te mandé el video, la junta explicando, por favor. Sí, eh, ah. el de Vladimir. Pongan a el de Vladimir. Sí, muchas gracias, muchas gracias. O sea, queríamos hacerlo en vivo. Era, pongan el de Vladimir para ir ilustrando. Bueno, vamos a continuar con los comentarios con sí. relación a este sistema. La gente ha demostrado que no conoce el <coughs> sistema y eso es lo que estamos comentando, sobre Sí, correcto. Mira, el... Eh, si uno se pone a ver lo, la edad promedio en la República Dominicana y el nivel de escolaridad y la manera en que los adultos se relacionan con la tecnología uno pudiera estar preocupado con relación a esta forma de votación uh, este asunto tecnológico no se improvisa yo estoy seguro de que eh, los padres de la mayoría de nosotros no saben cómo fuñir, ni siquiera no. cómo encender nada, ni cómo ni, ni Pero en cómo los centros de votación va a haber COPE. personas que lo van a asistir. Sup y ahí me, eh, viene un problema sí, porque, porque va a asistir. Es que, que sí, solamente que... te va a permitir asistir. Correcto. Entonces. ¿Solamente? Ah, le va a permitir asistir dos. Siempre va a un familiar cercano. <risa> sí. El que, el que no sabe y el que cobra. Entonces, sí, es, es, sí, Entonces sí, de, en lo, de lo que se trata es de que se trate de hacer el consenso mayor posible con relación a esto, porque no creo que lo vayan a hacer tampoco. Eh, la Junta se está jugando una Votar carta con el voto que pudiera ser fatal para la democracia de la República Dominicana. Eh, los intereses que están en juego, básicamente en el Partido de la Liberación Dominicana, de cara a estas elecciones eh, son grandes y yo pienso que debió haberse socializado mayor que lo que se ha hecho. O sea, ahí, si, si la encuesta dice que hay un desconocimiento de la gente con relación a cómo votar, y nosotros tenemos aquí a un miembro de un partido como Francis que no sabe todavía cómo votar. Yo no sé. Eh, y, y la mayor parte y muchos de nosotros de los que estamos aquí no sabemos cómo votar. Yo, yo lo hice en el ciclado. Yo no sé no me interesa y no voy a votar, Exacto. pero yo supongo que hay muchísima gente que no sabe. Quiere decir que realmente el trabajo de socialización, de concienciación y, y de información que debió fallo. hacer a la gente falló ¿Tú que... y vamos camino a una aventura.